Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y CCTV. Bien, en esta ocasión eh, vamos a ver cómo podemos conectar estas cámaras, eh, cámaras IP, con diferentes eh, dispositivos POEs de la marca Hit Vision, Teppelin y la marca Ubiquiti. ¿Vale? Estas cámaras son cámaras IP de 8 megapíxeles como pueden observar son para exteriores eh, su, sus características de esta cámara eh, tienen lo que es una ranura para ingresar insertar perdón una memoria micro sd en la parte de eh, el soporte la parte de atrás encontraremos lo que es eh, las entradas a lo que son eh, alarma audio salida de audio entrada LAN y la alimentación de 12 volts. Ahí se los voy a mostrar para que ustedes eh, observen. Ahí está. Bien, esta cámara pues tiene unas características muy avanzadas, eh, funciones como cruce de línea, eh, detección de placas, eh, sí. enfoque automático y entre otras. Eh, esta cámara pues ahora sí que como pueden observar se puede colocar al exterior. Y bueno, pues aquí tenemos... Nuestra pequeña base que va eh, prácticamente empotrada al lugar donde se vaya a colocar. Y posteriormente colocada nuestra cámara. ¿vale? Eh, tenemos ahora sí que tres dispositivos eh, POE, inyectores POE, para poder alimentar esta cámara. Pero también puede, puede ser alimentada por 12 volts. Entonces, este, en esta parte pues tenemos lo que es un pequeño switch de 8 puertos. De la marca Heat Vision, como podemos ver, es un switch POE. El modelo de esta, de este switch, la marca Heat Vision, es el DS3E0310HP-E. Su voltaje de salida es de 48 volts a 2.5 amperios, ¿vale? Bien, perfecto. Pues aquí tenemos este pequeño switch para poder alimentar. Esta cámara, ¿vale? En eh, sus características de esta cámara, pues dice que, pues, soporta lo que es la alimentación POE de 48.5 a 57 volts. O sea, quiere decir de 42 a 57 volts puede soportar esta cámara a 0.5 amperios o 0.3, ¿vale? Entonces, pues aquí está. Perfecto. Ahora les quiero mostrar otro inyector de la marca Teppelin. Aquí como podemos ver, trae su eliminador independiente para poder alimentarlo. El modelo de este inyector es el tlpoe 150S. Repito, inyector POE, modelo TL-POE 150S. Como podemos observar, tenemos lo que es eh, la entrada para alimentar el POE la salida lo que es o a la entrada al LAN para el acceso a internet y del otro lado pues tenemos la salida POE para alimentar nuestra cámara IP de la marca Vision, ¿vale? bien perfecto ahora vamos a dejarlo por aquí y vamos a mostrar el siguiente inyector que tenemos por aquí de la marca Ubiquiti que normalmente se utiliza para las antenas de la marca Ubiquiti lógicamente para los puntos de acceso para los eh, antenas estaciones y etcétera ¿vale? Aquí como podemos observar este pequeño eh, inyector ¿vale? Ahí tenemos lo que es entrada LAN salida PoE y pues el para el cable de eh, la luz eléctrica y bueno el modelo de este, de este inyector POE de la marca Ubiquiti es el GP-D480-050G. Su voltaje de salida es de 48 volts a 0.5 amperes. Es lo que nos muestra en su característica esta cámara para poder eh, ser alimentada. ¿vale? Bien, perfecto. Eh, se nos olvidó por aquí decir... Ahora sí que la potencia también, o la salida de voltaje de, este, de esta fuente, de la marca Tepelin, nos dice que su voltaje de en salida es de 48 volts a 0.35 amperes, ¿vale? Ahora sí que eh, la diferencia de esta es de 48 volts a 0.5, y esta es a, 0, a 48 volts a 0.35, ¿vale? La salida. Perfecto. Y en el switch, volviendo al switch, pues aquí tiene 48 volts a 0. Punto, perdón, 48 volts a 2.5 amperios. Entonces, este pues tiene un poquito más de potencia. Pues claro, pues para poder alimentar lo que es varias cámaras, las 8 cámaras, tenemos lo que es dos entradas para eh, el internet. Vale, entonces, pues eh, vamos a proceder a conectar estos dispositivos para que ustedes vean cómo van conectados al inyector y posteriormente vamos a mostrarles cómo van conectados al eh, pues acceso a la internet, al switch principal, ¿vale? Entonces, queridos amigos, regresamos. Bien, perfecto, vamos a proceder entonces a conectar. Vamos a proceder a conectar nuestro nuestros inyector, pues, al mismo tiempo, para que ustedes vean Vamos a conectar el primero que es el de la marca Ubiquiti. Lo tenemos. Vamos a utilizar estos cables para poder conectarlo. Insertamos el cable a la salida PUE de nuestro inyector y vamos a conectarlo a nuestra cámara. Perfecto, ahorita no está prendido. Vamos a proceder a co colocar el cable. Y para que ustedes pues, observen ahí en pantalla, que la cámara ya está procediendo a encender. Perfecto. Bien, todavía no lo colocamos a. No lo conectamos todavía a internet. Estamos colocando todavía los inyectores. Bien, vamos a proceder a conectar lo que es el siguiente inyector de la marca Tepelin aquí lo tenemos vale, vamos a proceder a conectar este, este inyector ahí está, ahora vamos a utilizar un cable para conectarlo a la salida POE de este inyector que dice aquí Power Data, Out, o sea, salida. Ahí está. Verificamos que no está encendida la cámara IP. Vamos a proceder a conectar el cable. Y como pueden observar, pues ahí se está encendiendo la luz infrarroja. Perfecto. Bien, una vez que ya tengamos las dos cámaras conectadas a que es a los inyectores, pues vamos a proceder a, colo a colocarles eh, el cable de, de red que viene de nuestro switch que ya tiene internet, vamos a conectarlo LAN y también en la otra parte, ahí está, lo tenemos. Perfecto, vamos a colocar estas cámaras eh, por acá de mientras para que procedamos a ingresar a lo que es a nuestra lap laptop y así verificar si la función de estas cámaras pues, está activa y funcionando. ¿vale? Entonces procedemos a colocarlas por acá. Perfecto, ahora vamos a tomar nuestra laptop. Bueno, primero vamos a entrar a nuestro programa SDAP para observar que ya tenemos conectadas las dos cámaras. Y bueno, como pueden ver aquí en pantalla, aquí tenemos esas dos cámaras Ahí está. Con terminación 93 y terminación 102. Perfecto. Para poder ingresar a ellos, pues vamos a eh, darle doble clic encima de la dirección IP para que nos redirija a una página eh, del servidor y vamos a teclear lo que es el nombre de usuario y contraseña para que ustedes vean que sí está funcionando correctamente nuestras cámaras conectadas a nuestros inyectores USB, ¿vale? Perfecto, aquí ya estamos eh, pues dentro de la configuración de nuestra cámara eh, por aquí nos hace falta un plugin para que se vea eh, la vista en directo. bien, esta es la cámara 93 vamos a entrar a la cámara 102 Perfecto. Tendremos nuestro usuario y contraseña. Ya estamos dentro de, de la cámara 2. Perfecto. Eh, ahora vamos a irnos a nuestro programa de IPMS 4200 y vamos a entrar para que ustedes observen que sí pues tenemos eh, video, ¿no? Entonces, un segundo. Perfecto, vamos a irnos en la parte de, eh, gestión de gestión de dispositivos. Vamos a refrescar nuestra página. Y vamos a ver por aquí dónde están las dos cámaras. Perfecto, ya los tengo ubicados aquí está la primera y aquí está la segunda vamos a agregar las dos al mismo tiempo vamos a ver si podemos agregarlas le vamos a añadir le vamos a dar en sincronizar vamos a ingresar el nombre de usuario y contraseña le vamos a añadir para que estas dos cámaras eh, van a crear un grupo de carpetas y bueno van a aparecer ya en unos momentos en en pantalla, perfecto ya tenemos aquí las dos cámaras agregadas y en líneas y bueno, eh, si nosotros nos vamos en la parte de eh, aquí donde aparecen estos recuadros Y nos vamos a donde dice vista principal Y pues vamos a ver que ya tenemos por aquí dos carpetas Tenemos creadas dos carpetas de nuestras dos cámaras Y bueno, pues vamos a abrir a cada una de ellas para poder eh, visualizarla Vamos a ver ahí está la primera y ahí está la segunda perfecto como pueden observar ahí están las dos cámaras vamos a pasar nuestro, nuestra mano para que ustedes vean que sí está funcionando nuestras cámaras están transmitiendo en vivo ahí está y pues ahí eh, lo que nos aparece en pantalla es la eh, la tensión de movimiento, la alarma que se activó de la cámara 1, eh, ahí está, eh, terminación 93, que está detectando por ahí un movimiento, ¿no? Vale, entonces, como les estaba comentando, pues esas cámaras vienen pues con unas características más avanzadas para poder detectar lo que es placas, vehículos y entre otros, ¿vale? Bien, eh, pues, es lo que les quería mostrar, mis queridos amigos, eh, de cómo es que conectamos estas dos cámaras con diferentes inyectores POE de la marca Ubiquiti, de la marca Teppelin, y bueno, pues, en su caso, eh, no la conectamos ahorita, vamos a mostrarles, eh, no conectamos esas cámaras al switch POE de la marca Hit Vision ya que lo estamos utilizando para conectar nuestra red de internet en esta parte, y pues por eso tenemos lo que es un, el switch de 32 puertos, y bueno, pues ahí para que lo tengamos en línea, ¿vale? Bien, pues ahora sí que eh, eso sería todo, mis queridos amigos, espero que les haya servido este pequeño video, de aclarar algunas dudas por ahí que tengan con respecto a de cómo eh, alimentar sus cámaras IP con los inyectores eh, de diferentes marcas. Y bueno, pues, sin más que decir, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Chao.